algo que suena como... ¡Yo también lo escucho! Hace ¡Woo! ¡Uh, uh, uh! ¡Hay que cantar! La sirena del camión hace ¡Woo! ¡Woo! ¡Woo! ¡Woo! La sirena del camión hace ¡Woo! ¡Woo! ¡Woo! Por toda la ciudad Escucho, escucho con mis oídos Algo que suena como...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 Los limpia parabrisas hacen swish, wish, wish, swish, swish swish, Swish, swish swish, Swish, wish, wish. Los limpia hacen swish, swish swish Por toda la ciudad. <risa> El bombero del camión hace shh, shh, shh, shh, shh, shh, shh, shh, shh, shh. El bombero del camión hace shh, del camión.